Bienvenidos al podcast sostenible. Raza, tenemos que hablar. Tenemos un problema que resolver la contaminación de los plásticos. Esta contaminación ya se encuentra presente en nosotros y como vimos del podcast pasado, podemos entender los riesgos que traen a nuestra salud. Pero es que ¿cómo llegamos aquí? ¿Cuándo el plástico se nos impuso en nuestra vida? ¿Por qué nos están tomando actitudes más agresivas para reducir esta contaminación? Y como siempre, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos la solución al momento del reciclaje pero como aprenderemos hoy, no es suficiente. Necesitamos hacer un poco más y para llegar a ello es necesario comprender de dónde proviene este problema. Yo les propongo, les invito que el día de hoy abramos nuestra mente y seamos receptivos a la, a la plática que tendremos. Liliana, Saga y un servidor, nos hemos dado un primer clavado en el entendimiento de esta problemática. Espero les sea de mucha utilidad lo que vamos a platicar y les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo piensan que llegamos a esta situación? Ana, Saga. Qué hey, primo. Eliana, hey, ¿cómo están? Qué onda, qué, qué buen tema. Bueno, si no les fue suficiente con los microplásticos, ahora sí vamos a, al monstruo gigante un poquito más visible, súper presente en nuestro día a día. ¿Cómo llegamos aquí? Pues yo creo que fue eh, pues durante la... Entre más producimos en masa, más industrializado, más demanda, este, se, fue, se fue como que creando eh, la necesidad de hacer las cosas desechables para vender más. O sea, fue creo que todo, eh, además de la practicidad, muy, muy ligado a la ganancia, al profit. Sí, claro. que No hay respuesta fácil para esa pregunta, mi no hay que señalar. Y ah, gracias a ustedes, ¿no? O sea, todos contribuimos un poco, ¿no? Tal vez un poco de culpa tenemos la sociedad que queremos como las cosas más rápido más prácticas, y otra, la, el capitalismo, ¿no? Es muy difícil eh, desenmarañar todo este problema desde el inicio, pero... Bueno, lo bueno es que registro. ¿Nos vas a hablar tú primero de historia, Jul? Mira, mira, primero que nada, para poder entender cómo hemos, hemos llegado aquí, lo que tú que acabas de comentar, yo no estoy muy de acuerdo de que sea la responsabilidad tanto de todos como el, el consumidor. Más que nada me refiero a nosotros, los somos los usuarios al día al día y, y lo compramos. Sin embargo, ¿Eh? tiene una utilidad chida. ¿verdad? Porque todo lo que vemos, todo lo que tenemos, inclusive las, las, las botellas de agua, las cámaras, todo, todo esto que podemos ver, tener aquí, las plumas están hechas de plástico y son muy buenas. Para poder entender, primero hay que preguntarnos por qué tenemos tanto plástico. Bueno, Luis, si puedes abrirme las diapositivas, por favor, para explicarles un poquito de dónde proviene tanto plástico, cómo se forma, toda la historia. Eh, Pásame, por favor, a la siguiente. Perfecto. Bueno, ¿por qué tanto plástico? Y tenemos, en esta foto izquierda, los utensilios que más utilizamos para una fiesta, los utensilios que más utilizan cuando vas de viaje, cuando vas a, a una reunión, como la no, verdad, los vasos, los, los cubiertos, los, uh, los platos, los popotes, este, los, los Q-tips, los, los cotonetes, bueno, los cotonetes son más bien ya para higiene, ¿verdad? Entonces podemos ver que todos estos plásticos son utilizados en nuestro día a día para nuestra primera pues, satisfacción, nuestra higiene, nuestra limpieza. Y ahora, estos plásticos son muy sencillos de moldear, son muy baratos. Imagínense ustedes que agarramos la plastilina y le damos, le damos a la plastilina, la moldeamos y, y creamos el, el cepillo de dientes que queremos crear o lo hacemos el, agarramos esa plastilina y creamos el, el contenedor para poner nuestros líquidos, el agua o el pisto, lo que queramos, ¿verdad? Muy chido este plástico, es tan moldeable, es tan fácil, que cualquier cosa que uno se pueda imaginar, lo podemos crear. Claro, por eso se hizo famoso, ¿no? Correcto, y la, la aplicación de los plásticos está en todos lados, no solamente tanto como para comodidades del ser humano, sino también para aislantes de electricidad, que nos permiten tener hoy en día las comunicaciones que tenemos, Internet, gracias a los plásticos nos han ayudado un chingo. La única situación es que hemos creado todo de plástico de un solo uso, que ese de un solo uso se queda aquí con nosotros por muchos años. Ahora, estos plásticos son derivados del petróleo. Ay, ¡Ah, el petróleo! ¿Te, te suena dinero, ¿Te suena intereses. Ok. ¿Qué? ¿Qué? plásticos provienen del petróleo. Miren, ya ustedes los conocen, para que un poquito la raza los vaya conociendo estos nombres más técnicos, y yo sé que ahorita los vamos a explicar más, son los siguientes. El polietileno. El polipropileno. El poliestireno. Ese es el de los... Uh, ¿Cómo se llama? Las, las camisas, las, eh, los garments. ¿Veis? La ropa. El poliestireno expandido y el... Y el que se usó un chico en la guerra, que se usa también para los stickers, para las calcomanías, los decals, los decals o eh, decoraciones. El, el vinilo o el PVC. Uh -huh. PVC. Ah. Bueno, aquí les quiero explicar cómo el petróleo se convierte en plástico. Esta imagen no es mía, yo no la hice, la saqué de un video buenísimo que eh, eh, eh, puse en el source para, para YouTube. Este, es una genialidad el video cómo explica eh, la historia un poquito más a fondo de los plásticos por medio de una doctora. Y ella dice, bueno, el, el, el plástico proviene del petróleo. ¿Cómo? El proceso es el siguiente. Primero, cuando se comienza la extracción, ¿verdad?, de los pozos. Una de las extracciones que las personas pueden conocer aquí en, en Estados Unidos serían los pozos en Odessa. La gente okay. que, trabaja, que trabaja en, en Odessa, Texas, eh, trabaja en lo que llaman los oil fields. A los campos de, de petróleo extrae todo esto se ponen contenedores el petróleo crudo el petróleo crudo nos tiene muchos ah, como cómo me dije ¿Cómo? no son compuestos químicos pero muchos muchos material que se puede utilizar para diferentes aplicaciones una vez que el petróleo crudo lleva a una refinería a base de calor de los hornos de esos forros que se utilizan se pueden separar los diferentes compuestos que pueden ser utilizados como materia prima para otros combustibles. Échame la siguiente diapositiva para explicar un poquito más de cómo funciona. En esta diapositiva vemos que traen el petróleo crudo. El petróleo crudo se lleva a esta refinería. En la refinería lo calientan en un horno. Dependiendo ¿Eh? del, uh, de la temperatura del calor es lo que se puede obtener. Si se calienta a menos de 25 grados Celsius obtiene lo que es el gas butano. Todos conocemos las aplicaciones del gas butano, más que nada para calentar los hogares, ¿verdad? Si se si se calienta entre 25 y 60 sacamos el combustible para la, los autos. De entre 60 a 180 es el nafta. El nafta es un los solventes para pintura, solventes para lavado en seco y solventes para el asfalto. Es lo que utilizamos en carreteras. Eh, si se quema, digo, sí, si se calienta entre 180 y 220 tacan la parafina. La parafina es el jet fuel, es el combustible de, de los aviones que vemos, que ya platicamos de cuál es su huella de carbono que produce lo, la, la quema de combustible para los aviones. Eh, entre 220 y 250, el diésel, que el diésel se utiliza para el transporte, que es para que nos llegue todo nuestro libro nuestros objetos, o nuestra necesidad también. Y entre 250 a 300, sacan el combustolio, el combustolio lo utilizan para los boilers de vapor dentro de las industrias en refinería y el otro es, es lubricante que es entre 300 y 350. Bueno, what is the take -away? ¿cuál es el take away? ¿Qué es lo que quiero rescatar res de aquí? E esto es lo que se utiliza el petróleo crudo. Estos son los <coughs> las fuentes de energía hacia donde lleva y son muy necesarias. Sin embargo, embargo los residuos que quedan, por ejemplo, como peroceno es lo que se utiliza como materia prima para crear los diferentes polímeros para, el, para la, la, la realización del plástico es decir, todos estos residuos pueden ser utilizados pues los llevamos a, a una planta química por favor puedes devolverte la otra diapositiva Luis? los podemos este, llevar estos residuos a una planta química como el queroseno el, en la planta química los exponen con otros químicos pueden crear polímeros polímeros se refieren al plástico a la materia prima de, del plástico. Una vez que se convierten estos polímeros, pasan a ser la materia prima que significan los pellets. Los pellets son bolitas de plástico. Cuando tenemos todas estas bolitas de plástico, imagínense que tenemos granos, granos de arena, los compactamos todos estos granos de arena y se convierten en plastilina. ¿Verdad? Es un, una analogía de lo más sencillo que se puede explicar. Una okay. vez que, que tenemos esta plastilina, hacemos el moldeo, y en el moldeo hacemos la creación de los diferentes productos que hoy en día Utilizamos. ¿Cómo fregados llegamos al, al petróleo? La historia del plástico. La historia del plástico, anteriormente todos utilizaban plásticos semisintéticos o plásticos de, de, de origen orgánico. Por ejemplo, uno de esos que me acuerdo ahorita es la, lo que se saca de los árboles. El, la, no me acuerdo cómo se llama en español, pero en inglés es el gum, es como el chicle. Los árboles. La resina. Hay, no me, eso, la resina. Nosotros uh -huh. sacábamos este producto de, de, de los plásticos de estos productos naturales que sabemos que los productos naturales pueden ser compostables, los podemos volver a echar a la tierra y se, se regenera, pero son muy lentos, son muy ineficientes y, y no producen a la cantidad industrializada que hoy en día se requiere. Bueno, aquellos entonces eh, a la gente le gustaba jugar billar y las bolas de billar eran hechas de marfil, el, del elefante ¿verdad? De, la, de, de los cuernos de elefante de marfil como empezaron a ver que había, muchas, había mucho, mucha demanda estaban muchos elefantes y sacaban muchos este, sacaba, estos bolos de billar dijeron, ok, tenemos que hacer algo no podemos continuar matando elefantes vamos a, vamos a inventar otra cosa entonces para poder inventar crear un challenge, este challenge o el desafío fue de 10 mil dólares y en estos 10 mil dólares el señor Hayat dijo, preste para la orquesta que por cierto, no ganó, no ganó, pero fue el precursor que dio base al primer plástico semisintético que fue utilizado uh, comercialmente. Okay. Él desarrolló el celuloide, y el celuloide es, es uno de los primeros plásticos semisintéticos. Él mezcló el alcanfor con el, con el algodón, y en este algodón se empieza a crear este plástico semisintético moldeable. okay Ok. De, Oye, ¿qué? Dime, Entonces, llevamos a este problema por buscar una alternativa. Ándale, es correcto, es correcto. Después, okay. después se, se llegó el señor químico Bakeland y, como había mucho residuo, ya empezaba a ver eh, el uso del petróleo y el uso de la electricidad y de estos hornos. El señor Bakeland utilizó nada más los residuos que quedaban dentro del petróleo, por ejemplo, el queroseno. Y este cuate mezcló el queroseno con el formaldehído y creó. Los primeros plásticos, los primeros plásticos sintéticos que serían los que utilizaremos de aquí en adelante. uno Los plásticos sintéticos que pueden ver son, eh, gracias al Bakeland, son los que se ven en la imagen allá arriba a la derecha. Que es, por ejemplo, los mangos, los mangos de para rasurarse o para cocinar, eh, como esta esa tapadera, si mal no me equivoco. Uh, entre los, los que vemos ahí, los knobs, ¿cómo se llaman estos knobs? Um, estas rueditas es para, para apretar y desapretar, eh, pues no sé, eh, otra cosa de plástico. Por ejemplo, el stand que tengo aquí para la cámara, si lo quiero subir o bajar, utilizo... Ops, okay. me provienen de ahí. Y gracias a eso, su descubrimiento ayudó demasiado para la Segunda Guerra Mundial. La segura, en la Segunda Guerra Mundial empezó a generar de más de plástico y empezaron este a, a producirlo para las guerras verdad que necesitaban para el parachute cómo se llama el parachute el el paracaídas, paracaídas. Que necesitaban ándale, el paracaídas que necesitaban para el, el chaleco antibalas que necesitaban para para los, los mangos de las de las armas se empezó a producir en el en la segunda guerra mundial la gente tenía la mentalidad de cuidar todo de, de reservarlo porque no sabían que iba a suceder. Imagínense ahorita, estamos, bueno, pues no, no estamos, ¿verdad? Está Ucrania en guerra y podemos ver cómo, qué tan jodido, qué tan colero está y las ciudades destruidas. Cuando pasan esas situaciones necesitas tener planes de contingencia. ¿Y cuáles son tus planes de contingencia? Prepárate. ¿Y cómo te preparas? Pues organizando tu casa, organizando la economía de tu casa para que tengas los recursos suficientes. Entonces, lo que ellos hacían es que cosa que compro, cosa que guardo, cosa que me quedo, como hoarders. Pero no necesito más. Sí tenían una, una mentalidad reduccionista porque respondieron a su, a su momento, que era la Segunda Guerra Mundial. Después claro, y, de ahí, esto, y ahí creo que, o sea, es lo reducimos bastante, ¿no? Porque ves que hasta hay un... había un anuncio o propaganda así de vas a ir al trabajo en tu auto, llévate a otros cuatro, porque... si vas en el auto tú solo, estás manejando con Hitler, porque necesitaban ahorrar el petróleo para los buques. Ándale, Entonces, pues la propaganda tiene muy... una función bien, claro. Aquí en todo esto. Exacto. A es donde los quiero llevar que fue en 1962, después de la Segunda Guerra Mundial, que vieron que todo esto, esos plásticos, eran muy redituales, muy sencillos de, de, de crear, muy baratos, baratísimos. O sea, por ejemplo, compramos un, un, un, una coca o un, un bote de agua, verdad que a lo mejor nos puede costar 10 pesos, o un dólar, en, un dólar y garra en, en Estados Unidos, y a lo mejor 10 pesos el, el litro de agua. A ellos les cuesta centavos este, el bot, este bote de plástico nosotros estamos pagando 100 mil por ciento, 500 o el 1000 por ciento sobre el costo que ellos pagan. Entonces, pues claro, es muy reditable, se dieron cuenta y dijeron, ¿cómo le hacemos? Gracias a la, a la, propaganda. Y la propaganda no es bala, la propaganda se trata de propagar información de la manera más eficiente. Entonces, en 1962 se comenzó esta vida desechable. El señor Stoffer en 1963 ya sabía el futuro de los plásticos estaban en la basura. Ya se sabía lo que iba a pasar. Ya, ya esto estaba completamente dicho desde, desde, esos, desde esos años. Pero, pues mira, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, han pasado no sé cuántos, o oh, ese momento 63, Pone que 20 años, y la economía, boom, estaba creciendo, estaba creando el sueño americano. Tú puedes tener una vida desechable, puedes tener una vida desechable, tú puedes tener... Es más es estúpido estar en ahorrar, en guardarlo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vas a lavar el, el biberón? No, mejor cómprate otro. Es más sencillo. Más práctico. Vámonos. Es pra, es práctico. Los, los, los vasos de plástico. Mejor, mira, lo desecho y no pasa nada. Y a lo mejor en un momento tenía sentido. Pero ya se sabía que... Waste Management, el manejo del, del, del desecho, es, era muy ineficiente, pero era, era muy redituable, preste para, para la orquesta. Otra vez, ¿de dónde proviene todo? Del petróleo. ¿Y quiénes son los que tienen toda la feria? Pues muchos petroleros, la, la verdad. Entonces, nos enseñaron a que esto era la norma. Era la, y, luego, y luego dijeron, ok, pásate a la siguiente diapositiva. Dijeron, los, los productores se dieron cuenta de que hay un problema. Estamos generando de más. Un chingo. Vamos a ganarle tirón a los consumidores y a ponerle la culpa a los consumidores. A poner la responsabilidad. ¿Sabes qué? Es tu responsabilidad de que no estés cuidando el planeta. No mía. Yo, no, yo productor, no. Tú productor. campaña lo que, que está pasando ahorita, ¿no? Actualmente, las campañas de tú tienes la responsabilidad. Pues, pues sí, prácticamente. Pues, sí, prácticamente. Y... y en, en esto lo que quieren dar a, a entender, este anuncio, este, esta bendita publicidad, no es buena para vender. Le, le pegó a los americanos en, bueno, es nativo americano y está pidiendo que mantengan a América bonito. Le salía la lágrima que se ve. Este comercial se hizo muy famoso en aquellos entonces que a lo mejor ya hoy en día las nuevas generaciones ni tienen ni idea de qué significa, pero en aquellos entonces significaba mucho para los Estados Unidos de, ah, caray, yo como americano, es mi responsabilidad mantener América beautiful, no de quien lo produce, pero de quien lo consume, y es muy parecido también con, con, el, con el pedo de las drogas, con el the Drug Wars, quien tiene, quién tiene la, la responsabilidad, Estados Unidos Irla, o México, Colombia, por producirla. Mm. Este. <risa> Dale la siguiente diapositiva. Bueno, ¿y quiénes son las compañías que se encargaron de, de todo eso? La compañía que se encargó de hacer ese... Eh, ...fue, se llama American Beverages. Desconozco si todavía existe, pero las que tienen mayor impacto en nosotros hoy en día son esas. Son esas que es ExxonMobil, Dow, el B, el BASF y se me hace que tengo que updatearlo porque ahora con la guerra en, en rusia se me hace que si tengo algún, alguna marca rusa ya no ya no entra pero de las que tengo ahí a, a la derecha los logos todavía entran que su que parte de su profit proviene que parte de sus ganancias provienen de la, de, la hecha de plata entonces así es amigos así es es aquí de donde proviene la problemática que tenemos hoy en día, que lo que pude sintetizar de todo esto es, gracias a una necesidad que se creó para, un, para resolver un problema contingente, de aquellos entonces era necesario que tomáramos ese curso, era necesario que se creara lo que se creó, pero ya al momento lo que yo veo ya no es válido, necesitamos crear nuevas maneras, y ya tenemos los plásticos aquí, necesitamos crear una nueva manera de hacer un waste management. A mi parecer, cualquier cosa que consumamos no debe de ir a un bote de basura. Que vaya directo a la tierra y tener otra vez. Amigos, sí. no sé si ¿tengan algo que comentar? Sí, justo creo, me, me, creo que es importante que entendamos un poco de la historia de los plásticos, como lo acabas de decir, porque... Eh, los pláticos no han existido desde siempre, ¿no? O sea, alguien que lleva 10 años aquí, pues, le hace muy normal y piensa que han existido desde siempre, pero no, tienen como una, una fecha bastante reciente de inicio. Entonces, y, bueno, creo que tendemos a, a asociar estas compañías como ExxonMobil y Dow y todas las petroleras a coches y barcos y aviones. Y donde de gases de hidrocarburos, pero olvidamos esta parte importante de la producción mundial de plástico el 10% del carbono de los hidrocarburos que se utilizan para hacer plástico, Ajá. y de todo el plástico, el 10% es el que se rec recicla, el que se ha reciclado pero en toda la historia desde que inició el plástico entonces, eso está cabrón pensándolo así a mí se me hace importante que como pa para responder la pregunta que planteaste al inicio de qué vamos a hacer y para pasar a hablar del de reciclaje, sirve no sirve, cómo se hace considero que es importante que hablemos de los tipos de plástico que hay ¿no? entonces eh, quería ponerles la tablita una tablita de los tipos de plástico según tu, su clasificación numérica de National Geographic, que realmente es global. Eh, les voy a ir explicando muy brevemente en qué consiste cada uno. Entonces, Dale. Luis, puedes pasar a la, a la primera. Eh, ahorita vamos a entrar más a, más a fondo al, al tema de reciclaje, pero como concepto general, primero podemos decir que todos los plásticos se reciclan, ¿no? eh, siendo el primer paso, su separación por la resina. X, ahorita hablamos de eso. Podemos citar, de acuerdo a esa clasificación, a siete categorías. Entonces, la primera categoría es el PET. Todo el mundo conoce el PET, el teraftalato de polietileno. Se utiliza en botellas, en botellas de agua, de bebidas gaseosas. Es liviano, es resistente y es reciclable. De hecho, es uno de los tres que son reciclables, eh, que es más fácil su plástico. Una vez reciclado, el PET se utiliza en muebles, en alfombras, en fibras textiles, en partes de automóvil y en nuevos envases de alimentos. Pero si se tira al medio ambiente, como todo, creo que todo el mundo, hemos visto las imágenes de islas de botellas en el Atlántico y en el Pacífico. Bueno, en el Pacífico nada más. Este, este, tenemos que saber que tardan de 500 a 1,000 años en descomponerse. Entonces, y, e incluso aunque deje de verse y tarden esos 500 años, los microplásticos... Esos fragmentos se que quedan ahí haciendo el daño. Entonces, bueno, aquí sigue bueno, Luis. Ah, no bueno, más para poner en, en contexto: de 500 a 1000 años. A lo mejor se nos hace muy difícil saber qué son 500 a 1000 años. Vamos a decir cuántas generaciones se requieren, ¿verdad? Cuántas generaciones de, de, de personas. Eh, eso podría traducirse así: cada generación vamos a poner un promedio de 50 años, al menos 10 generaciones, ¿verdad? Pero me estoy yendo bajita la mano puede ser, <risa> sí <risa> y no, no, no, eso es una bestialidad el segundo tipo de el plástico número 2 es el polietileno de alta densidad este como vemos en la imagen se puede lo utilizan más para bidones, baldes cajones de plástico eh, las tapitas de yogurts algunas bolsas de basura eh, y el 1 y el 2 son de los más reciclables y cuando se recicla, eh, se fabrican cañerías, botellas de detergentes y limpiadores, eh, muebles de jardín, de aceites, juguetes, envases de detergentes y demás. Este tercero es el PVC y es realmente difícil de reciclar y realmente dañino para nuestro organismo. De hecho, en el anterior, en el anterior video en microplásticos vimos cómo cuando los micropartículas de PVC entran a nuestro organismo, provocan hemorragias dentro de los sangrados destrucciones es. estos son algunos ejemplos de, de el PVC que son, déjame te pregunto eh, de, tengo una pregunta ah, aquí Terzaga. Eh, aquí en el PVC <risa> el, eh, ¿Ah? por ejemplo el patito de bule, yo recuerdo que le ponía unos mordiscones a porque hambre casi <risa> se sí me dan comida pero pero, okay. pero por ejemplo yo por día yo tengo la tendencia los, los, las plumas, ¿verdad? Eh, claro, morir, ver. ya. O sea, ¿por cada, mordido, por cada mordisco, ¿piensas o sabes si sí. sueltas microplástico? Claro. No mames. Por ponerte un ejemplo, tu plasto, plato de plástico, pones tu comida, cuando vas a sí, comer, bueno. y cuando tú raspas el tenedor y la cuchara, ahí, en tu vasito de agua, sirves agua y cuando das el trago estás barriendo esa capa no de microplástico lo estás pasando entonces sí. cuando muerdes tus juguetes bien entonces, y te los estás tragando y se te van todo el cuerpo y vale para pura ¿Mm? sí, Pero... o sea por esa vía en especial por eh, eh, por bebida por comida por, por de los juguetes te <ríe> llegan al estómago, se absorben en el estómago pues acaban en órganos Hígado, riñón, eran inflamación crónica, inflaman el cerebro, tu corazón. O, o sea, lo, que, o sea, lo es, que podemos sacar de aquí, lo que podemos decir de aquí es que al, no dejen que los bebés se, se lleven oh, las sí. cosas a la boca. O sea, esto es sí, algo... Claro. Eh, a mí se me hace, no, no solo alarmante, sino eh, para concientizar de que qué raza, a los que tienen hijos, dejen que se los lleven a la boca porque puede causar un problema en su salud también se me hace esto muy, muy importante para remarcar, ¿verdad? Si venimos aquí a ayudarle a las, a las futuras generaciones a que prosperen y tengan un futuro más positivo, pues sí, pero pues no se me hace mal recordarles que aguas. Y por ejemplo, no sé los chupones, los chupones también están he hecho, hechos de plástico. Y ya ves que los pacifiers o los chupones esto para que se calme el bebé pueda traer también. Sí, claro. De hecho, ves que hay muchas campañas de... Organizaciones sociales con demandas a grandes empresas por, porque usan talatos y bisfenola. Bueno, talato y bisfenol también estudiados, se sabe. Hay muchas quejas y estudios muy dirigidos a esos dos, pero los microplásticos, un gran estudio y estamos generalizando, es decir, microplásticos, pero cada partícula diferente reacciona de manera diferente a tus células. Entonces, ese es, es un gran problema también. El PVC cuando se recicla de nuevos de, drena de drenaje para irrigación de paneles, tarimas, tapetes, eh, um, se utiliza para tarjetas de crédito, revestimiento de cables, aislantes, pieles, del auto, marcos de puertas y ventanas. Es muy útil, es resistente, seguirá fabricando. <risa> La cuarta es el polietileno de baja densidad. Este es usado para bolsas supermercados, bolsetas pan, envoltura de alimentos, eh, un plástico fuerte también y transparente, por lo cual es difícil de reciclar. Y tras su reciclado sí que puede, que ahorita vamos a ver porque tiene sucesiones, eh, se puede utilizar de nuevo para contenedores, papeleras, tuberías también. Este puede tardar de hasta 150 años en descomponerse. Eh, el pro, oh, déjame nomás preguntarte. ¿El polipropileno, el PP, si sí se puede este. claro Sí. Eh, cuando se recicla el polipropileno, eh, se utilizan luces, cables de batería, escobas, cepillos, rastrillos. Eh, sí se puede reciclar, pero también es difícil de reciclar. Todo. Ah, es... Todo. Ahorita al final les puse una imagencita con todos los tipos de plástico y con una escala de 1 al 5 de qué tan fácil es donde reciclar. Ah, ok, ok, perfecto. Y estos números corresponden a lo que están dentro del símbolo, ¿verdad? Sí, exactamente. Así se los voy diciendo en orden. Son solamente símbolos. ok El polipropileno eh, se utiliza para, para envases de yogurts, champús popotes, recipientes, envases de ketchup, Tenedores de, de cocina, autopartes, todos tienen usos en común y también sus particularidades. El, el buen poliestireno, ¿no? Puma plástica, la, ya sabemos todos al verlo, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos? Y eh, bases de comida rápida o para llevar. Eh, para mandar cartones, paquetería. Para mandar paquetería. Ágiles y lo o acomodamos poliestireno para que a lo frágil, estos, estos frágiles como el vidrio pues, vayan a romper a la hora de su transporte. Entonces sí, sí, sí, sí, es muy, muy útil. Y claro, este, de hecho, la manera de reciclar de esto es con calor. Eh, se derrite, ¿no? a, a, a Hacer posible su fusión para derretirlo, al para que se derrita con el contacto, con el calor. Una vez reciclado, se tiene pues, más, más, más productos con ellos como um, Especialmente usados para edificación, para construcción y para aislantes. Oye, ¿Y? Esto, y, dale, dale, dale. No, ya va a pasar al 7. No, espérame, antes de que te pases al 7, nomás para contarles una historia chistosa de que con el poliestireno, cuando yo no sabía de que no se podía calentar. ¿Me metiste el microondas. <risa> bueno, primero me lo dieron no, caliente. Eh. Espérame, espérame, primero me lo dieron caliente. Yo pensé... ¿Ah? Calentaron en el micro, ¿verdad? O sea, mi mente puso dos y dos puntos y dijo: Viene calientes porque viene el micro. Y yo pensé: Ok, causa y efecto de si viene calientes porque viene el micro, y dije: Lo voy a replicar. Y pues que agarro el mismo vaso y digo: Pues me voy a hacer mi chocolate, lo meto en el micro y ¿qué crees? ¿Qué crees? Truenos y tormenta de eléctrica en microondas. No fue nada agradable, la neta, no fue un desmadre. y pero aprendí de que con calor esa madre no, se... Se, esa, es. se quema. Se, ay, y bueno, el Ignorancia. último... El último, no puse imagen de él. ¿Por qué? Porque de todas las demás resinas de plástico con mezclas y que no están numeradas, eh, son estas. Vamos al supermercado y si no vemos un envase con un símbolo, normalmente siete porque son... Eh, el producto está hecho de muchos plásticos, una mezcla de varios materiales, y eh, por lo tanto su reciclaje es muy maldito difícil, es que imposible. Oh. Es muy difícil o imposible conocer las resinas exactas que contiene, el paquete no te lo dice desde su creación, entonces separarlas y, y reciclarlas es muy imposible. Y algunas cosas de estas son cosas militares, como materiales a prueba de balas, DVDs, gafas de sol, MP3. ¿Computadoras? ¿MP3? <risa> espérame, espérame. ¿MP3 no, no, no? A lo mejor, ¿dónde se... Ah, los MP3, ¿no? Yes. Ok, perfecto. Ok, el, el, el hardware, sí, el, el, el objeto físico, ya. Yeah. Ajá, sí, sí, claro. <risa> y, bueno, en esta última imagen, el... me gustó mucho porque es un compendio de los siete tipos que, que, que pon... Abajo, el número de, del 1 al 4, qué tan difícil es su reciclaje. No sé, Ileana, si tú sabes acerca de, de la verdad, acerca de qué tan factible es hacer el real reciclaje de estos. Pues, por ejemplo, algo que tú mencionabas, sí, que eh, pues en, en teoría todos se pueden este, reciclar. Pero, pues, la, la realidad es otra, ¿no? Que, que según sí. la ciudad, se, o sea, es súper variable. Según cada ciudad, eh, en algunas se va a reciclar nada más el 1 y el 2, en otros, eh, si hay chance, el 5, en otros, nada más el 1, o en otras, tal vez, ninguno. Porque eh, esto, o sea, es súper variable, porque, pues, entre más complejo sea, eh, se requiere maquinaria más cara o más difícil o al contrario pues puede que no haya suficiente mercado o sea que no es suficientemente rentable claro. entonces una de las opciones es que tengan eh, pues la, la, la maquinaria y cuando no la tienen pues a veces optan pues por venderla a otro estado o a veces a otro país donde sí tengan la maquinaria para reciclarlo no pero pues ya se va fuera de tu país y ya no sabes qué pasó, ¿no? Por ejemplo, yo me informé, claro. me informé aquí este, en la ciudad. Solo se recicla el 1, el 2 y dijeron que, que había un mercado creciente para, para el 5. Eh, algo que me llamó la atención eh, fue que eh, dijeron que una de las cosas más difíciles este, de reciclar y que pues casi siempre se van al landfill, um, a los rellenos sanitarios, son los juguetes para niños. Sí, entonces, no mames. Sí. No mames. Sí. Entonces, no en mames? algún lugar hay valles. Pues llenos sí, de Pues sí, son, son juguetes, son este, así como yo creo que pertenecen al 7, yo creo, no, o sea, los juguetes, algo así. Al... Pertenecen, unos deben pertenecer al 7 porque son mezclas. Uh -huh. Y otros deben ser parte del 3, BBC. Sí. sí. Otros partes Ajá. del 2. Dos densidad Entonces, eh, haz de cuenta que super varía entre cada ciudad, entre cada país. Yo me informé este, con, eh, con todas las ciudades que están alrededor de aquí del área de Maricopa, de, de Phoenix. Y, pues, cada una, este, no, pues, no, nosotros más el 1 y el dos. Nosotros, el, también el 5 también agarramos el, el que era este. Eh, pero muchas veces eh, ni siquiera se hace localmente en la ciudad, sino que lo mandan, que a Mississippi, mm. que a Tennessee, que no sé dónde, o a veces al extranjero. Entonces, eh, justo quería que llegáramos a hablar de esto, porque a mí me pasa y me frustra mucho esto. O sea, yo intento reciclar y... No sé, por ejemplo, cuando intento hacer compras, checo que, ah, pues, sé eh, que el 1 y el 2 esté fácil reciclar, ¿no? Cuando tengo que comprar y son del 5 o el 7, que son baldes de detergentes y eso, bueno. Pero por lo menos ya compré mucho de un, el 1 y el 2. Y cuando ya se los llevo a la... ¿Cómo se llama? ¿Dónde se reúnen para o las recicladuras? No sé. ¿La refinería? Ah, la ¿el centro de acopio? ¿El centro de acopio? Ah, Ajá. Centro... Ah, cuando lo llevo al centro de acopio, ah, es que este no se recicla. Oye, pero es dos, y sí, no, pero este dos no. Entonces, no es que depende mucho. Hasta o de... los colores o hasta cosas así. Sí, depende de esas particularidades. Y también, como dice Silena, de, de, de si ellos tienen la tecnología para reciclarlo o no. Y si tienen el negocio con alguien para llevar solo de una ciudad a otra. Entonces, es un gran problema. Gran desmadre. Yo, yo, yo, yo... De lo que sé del reciclaje, con esto es que de lo que se crea difícil, mira, porque pienso que a lo mejor mucha gente puede decir, ¿qué significa que sea costoso? ¿Qué significa que sea difícil? Es decir, ¿Qué lo hace difícil? lo hace difícil? Hasta donde yo sé, es que dependiendo de la densidad de cada plástico, qué tanto se toma, tanto tiempo, tanto proceso para triturarlo. Una vez ya triturado, tiene que pasar por un proceso de... de para que al final de cuentas, oh, win electric, uh, electricity cuesta y consume energía. O Eso. sea, porque son temperaturas, es agregar químicos, es agregar, son máquinas que están funcionando. Entonces, entre más ciclos tengan que pasar, pues más cuesta y más consume. Ah, y al final de cuentas nada más tiene un límite, un límite eh, de reciclaje, es un límite un... de reciclajes Es decir, por el uno... El PET puede reciclarse 3 4 veces. Después de la cuarta vez ya es inusable, ya pasa pasa a ser alanteo o no se, se puede destruir su calidad. Sí, mire que es. puede ser como que hasta 10 veces, o sea, depende de cada uno, pero sí andan en los 3 4 veces. Y creo que lo, lo más importante para mí que se queden con lo de tipo de plástico es que o sea, no es tan necesario que, ok, es tu responsabilidad saber que hay siete tipos de plástico y así, sino Entender que hay varios tipos de plástico, no es nada más recicla todo el plástico y que cada plástico tiene su proceso diferente, su consumo de energía y de recursos diferente para su reciclaje y que no todos están disponibles. Entonces y saber es... que hay plásticos que se han ligado a problemas de salud como el BPA y los estalatos. Bueno, pues todos pues que el final. Bueno, cuentas, esos. Pero, pero, pero hay unos que hay unos más, hay unos más peor. <risa> Entonces, pues sí, a comparación de los aluminios. Los aluminios sí son infinitamente reciclables. La mejor analogía que les puedo poner es el, el, la película de Terminator 2, Exterminador 2 con Arnold Schwarzenegger. Claro, tu, clásico. Tu némesis, ne que es de mercurio, que lo destruyen y se vuelve a formar, haz de cuenta, haz de copa <risa> con el aluminio. Bueno, ahora sí, este... Ahí voy, eh, nada más ahí con el aluminio, pues eh, a pesar que tiene esa eh, propiedad a su favor, pues a su fabricación requiere eh, una temperatura más alta para moldearse. Entonces el aluminio es muy bueno si es para algo, una aplicación durable, pero si es para un solo uso, pues tampoco, ¿no? O sea, entonces todos tienen su, sus defectos, pero aquí el caso es de que pues en, en, en sea cualquier material que no sea para una sola vez eh, ok, bueno, como mencionábamos este, pues eh, la realidad de todo el plástico que se produce que a nivel mundial son 300 millones de toneladas de plástico al año eh, solo se recicla 9%, eh, 79% termina en rellenos sanitarios y 12% es incinerado, es decir, se recupera una parte de la energía. En, en Estados Unidos, que es donde está la, la gráfica que, que está aquí, este, pues se repite casi el, mismo, casi el mismo patrón que mundial. O sea, 8.6% de reciclado, eh, 65% va eh, a rellenos sanitarios y 15% eh, se utiliza para transformarlo en energía, es incinerado, eh, se, se, se utiliza una técnica mayormente que se llama pirolosis, eh, okay. que es una descomposición térmica de los polímeros y en ausencia de oxígeno o una cantidad muy baja de oxígeno, pues eh, se, se crea este, la, la energía, y pero para eso pues, se necesita una temperatura de de 300 a 900 grados y pues requiere energía para, para hacerlo, pero parece ser que pues, eh, pues igual el, el, el, el offset, o sea, sí, sí genera eh, como quiera energía, ¿no? Claro. Y pues esto igual es algo que no se tiene en cualquier parte, o sea, se tiene si nada más en ciertos estados o algo, entonces eh, se tiene que enviar igual de nuevo, eh, lo que se hace con, con, el, con el waste de cada ciudad varía bastante. ¿Y cómo y cómo varía? Pues me imagino yo, eh, quiero, o sea, creo que, quiero creer que está muy ligada tanto, tanto a la conciencia ecológica como a los recursos económicos de cada ciudad. Creo yo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? la siguiente oye, espérame para apuntalar algo pienso que se requiere energía para poder crear ese calor para que ese horno caliente demasiado yo hasta donde sé, por ejemplo de los, de los calores intensos que se requiere es en la incineración de un cuerpo en la incineración de un cuerpo eh, se me hace que lo llevan hasta mil grados, no me acuerdo realmente pero lo llevan a altas temperaturas y le tienen que dar muchos pasos en los hornos para que quede incinerado completamente el cuerpo y ni todo se puede incinerar también. Eso tampoco sabía, pero sé que gastan demasiada energía en hornos que, que al final de cuentas, pues si te está reciclando eh, y, y no entendí muy bien, ¿se está utilizando esto, la pirólisis, como fuente de energía también? O sea, se quema para crearse energía. Eh, sí, o sea, al, que, al quemarse produce produce un, un tipo de energía, no sé si es algo así como que etano, no sé, algo así, eh, que se puede reutilizar como energía. Ah. Uh -huh. Es una de las técnicas de reciclaje, o sea, la descomposición pues, desc térmica, ¿no? Sí, yo diría de recuperación de energía, es decir... Okay. Eh, ya. Porque no es, no es un reciclaje como tal, ¿no? Reciclaje creo que es como que se vuelve un material que se pueda volver a usar. Ok, Y que perfecto. tengas un net un un zero de, de material virgen, eso. Que no, que no dependas de material virgen para continuar ese, ese uso o ese sí. Entonces, el pirolosis es como que un destino menos eh, problemático que, que, el, que el relleno sanitario, ¿no? O, porque pues este pues por lo menos ya no está su volumen y se recupera una parte de la energía vale ya eh, bueno en la siguiente eh, pues después de que estamos hablando de todo esto de qué sirve reciclar cuál es la <risa> ventaja comparado con la desventaja no porque le ¿Qué estamos qué? echando mucho al reciclaje pero de Para qué no sirve ¿Para qué lo estoy haciendo <risa> verdad? No más me esa sea, a mí que no, es no, no, no ¿Qué, qué, qué tanto no? Porque, y luego algunos se agarran de, de, pues, de esta excusa De que al cabo que ni lo reciclan O al cabo que lo van a tirar No sé dónde, ¿para qué lo hago? Entonces pues eh, Como ya hemos Viendo el contexto que depende de cada ciudad Que sí se hace pero no todo Yo siempre les diría Pues ustedes pónganlo En, el, en la basura de reciclaje porque tiene eh, 10% de posibilidades de ser reciclado, a que si lo pones en el otro, pues seguro Pero que cero. no. Cero, ¿no? Entonces, sí, claro. <ríe> bueno, los beneficios, pues para empezar, se evita extraer la materia prima, ¿no? O sea, requieren menos materia prima, como hace rato hablábamos del crudo, del petróleo, eh, pues también la recuperación de energía, es eh, decir, que la, la energía que se gastó en, en producirlo, en extraerlo, pues eh, una parte de ella se vuelve a usar. Y eh, según esto, se reduce a la mitad eh, el CO2 emitido por kilogramo de plástico. Es decir, aún así contando, eh, aún así contando toda la, la energía que se utiliza para, para el proceso del reciclaje, eh, se utiliza... Eh, la, la, se, se reduce a la mitad el CO2 emitido por cada kilogramo de plástico, en este caso por un kilogramo de okay. plástico emite 3.5 kilogramos de CO2 sí. y la mitad eh, 1.75 eh, si, si es reciclado ¿Okay? entonces si sí hay okay. una ganancia por lo menos okay, en, sí. la, en las emisiones de CO2 aún así hmm. contando este proceso de desperdicio de energía en el proceso ¿Sí? Interesante, interesante, ok, ok, buen argumento, bueno, no sabía. Bueno. Um, y pues, bueno, eso es en términos de CO2, luego está que se elimina el volumen de los reinos sanitarios, como ya hemos mencionado, pues no, no hace bulto, y aparte que, que, que decíamos que pues al ser muy ligeros, pues estos se vuelan, ¿no? No sé, a veces se van a, a ríos, a bosques, a lagos. Um, bueno. Importante eh, por los microplásticos. Uh -huh. Se evita que esa basura llegue a los océanos o ecosistemas. Esos son los beneficios que, que yo le veo, que yo encontré. en eh, okay, La okay. información, seguro pueden este, ustedes, este, los que nos escuchan, complementar los comentarios qué otras cosas este, ustedes le ven bueno a su favor. Eh, y ahora voy con las desventajas. Pues igual, es un resumen de lo que hemos mencionado, es un proceso complejo y costoso, lo que no se puede reciclar localmente se envía al extranjero. Bueno, puede a, veces, puede a veces que... Eh, a veces este, o lo mandan al relleno sanitario o le quieren dar una segunda oportunidad y lo mandan al extranjero. Comúnmente a países este, pues, asiáticos que, que aceptan todo, ¿no? Pero pues con tanta control... <risa> sí no me... vamos a ver eso. eso te a decir, no pienso que lo hagan para darle un segundo uso. O sea, me hace que es para barrer el problema debajo de la alfombra. Eso me suena sí, más que porque o finalmente, sea, el problema. Porque finalmente, por, por lo menos para, bueno, para los que lo mandan, eh, quitan volumen de su relleno sanitario o de su. o de la carga de sus, de sus maquinaria eh, de, de reciclaje, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, bueno, decíamos su proceso, su proceso también emite CO2, eh, en este caso decíamos que era la mitad que si sí se produce desde cero, desde la materia prima, eh, pues no todos son rentables, no todos los productos con el logo de reciclaje son reciclables, es una mentira. Ese logo que, que me decías otra vez, Julio, que es de, de uso, de dominio público, ¿no? O sea, ese, ese logo, ¿no? Y yo miré por ahí hace, hace, hace poco que California quería como que endurecer la, la ley para que eh, no utilicen ese, ese logo no importa cuándo. Porque ellos lo ponen así como que, please recycle, o sea, pero es tu responsabilidad, ¿no? O sea, en el caso eh, de una cortina, tal vez al reciclar te, te están diciendo reúsala o hazla diferente o algo, ¿no? Este, pero no precisamente que, que se recicle y otra vez ah, y te dicen que es 100% reciclable el material ahí dice, es que me dice la etiqueta la etiqueta dice yo estoy comprando material reciclable y esto se va a reciclar pues miren, bandera gente, me pueden poner lo que quieran mientras esa etiqueta no tenga una marca registrada no hay problema mientras el, y es dominio el número, público el número, eh, que en el, el, en el plástico eh, si tiene el, el logo de reciclaje como que impreso a calor que tenga el número uno o dos de preferencia que son los más reciclables bueno la, la calidad disminuye cada vez este, que se recicla como me iba diciendo tiene tiene su límite para siempre ¿Y, ¿Y qué pasa cuando llega al final del límite? Pues te va, o como estaba diciendo Ileana, o se queda aquí en donde lo producimos y nos hacemos cargo, o lo se lleva al Landfield a esta área de, ¿cómo dijiste que se llama en español? Relleno sanitario. Ah, el relleno, relleno sanitario? sanitario. Sí, junto con toda o la si demás no, basura, ¿no? O sea. Si no, mejor se lo envío al compadre o allá a los asiáticos y, y ya no fue mi problema. qué Ah, sí, ya se Acordé de, de un ejemplo de, de greenwashing, de lavado verde, Este, todavía peor. Algunos, no sé si han visto, eh, eh, viene un producto, pues, bonito, complejo, no sé, un pantalón, una, un, un termo, no sé, y, pero y luego viene una etiqueta de papel o una etiqueta de plástico y dice 100% reciclable, pero es solamente la etiqueta. O sea, no tienen vergüenza. Les juro que sí hay este, ejemplos así, donde ponen etique la etiqueta es 100% reciclable. No Muy corta, okay. deme dinero, deme dinero, no me importa si eso no. Es, no sí. man, qué cinismo, qué cinismo, carajo. Bueno, eh, a la siguiente. Ahora sí, este pues, ¿a dónde va? Como mencionamos, eh, todo el plástico que no se puede reciclar localmente eh, o va al reino sanitario o se exporta al extranjero, princip principalmente a países asiáticos como Malasia. En 2018, Estados Unidos exportó 157 mil contenedores eh, con eh, plástico reciclable, según a países pobres como pueden ver pues un contenedor eh, imagínense 157 mil cuántos barcos de ellos llenos este de, de basura y pues eso ah, va a pues creciendo después, ¿no? después toda la basura va a ser reciclable no toda la basura sale de un país pues eh, allá tratan de reciclarla pero como apenas a veces hacen el eh, a veces ya, ya viene como haciendo ya hicieron el tri y a veces no y pues ellos van a descartar todo lo que no se puede reciclar, todo lo que no se pudo, lo van a avanzar también a rellenos sanitarios y eventualmente, pues, llega a otras partes, ¿no? Eh, y, y fíjense qué pasó, que, eh, bueno, China eh, era de los países que más importaba plástico, eh, importaba entre 7 y 9 millones de toneladas al año, este, pero desde 2017 declaró que dejarían de importar plástico, ¿no? Porque pues, imagínate el problema Manches. que han de tener ellos, este, simplemente con su pura basura local, ahora imagínate eh, recibiendo la de los demás. A, ajá, a pesar que claro, me imagino que son los que tienen mucha más maquinaria para, para hacerlo, pero pues sí. con la que tienen localmente ya es suficiente. Eh, ya tienen un problema de contaminación muy grande y eh, pues el problema es que eh, pues los países no dejaron de mandar, de exportar precisamente sino que simplemente se fue a otros países con tal vez menor capacidad mm. o más saturados como ajá, Indonesia, Malasia, este, eh, otros países este, eh, eh, Vietnam, no, no. Hong Kong, ajá, otros países que claro. <ríe> este, simplemente se, se nada más cambiaron de ruta ¿no? Y eh, pues de todos modos, una vez que eh, eso, estos países asiáticos lo procesan en, como, en, como en bolitas o en peles, ahí ya cambia logísticamente el tipo de producto y ya lo pueden importar a China. O sea, ahí ya lo convierten en algún producto tal vez. Sí, de, nuestro plástico le da la vuelta al mundo. Eh, son cinco minutos en nuestras manos y todo el tour del mundo. 500 años. Hoy, y, esto, y, y se me hace que la mayoría por con miedo a equivocarme ¿verdad? son los de single use plastic son los plásticos de un solo uso que estos plásticos de un solo uso son esos que compramos en el, en el mandado o, en, o los que nos mandan en, en paquets, este, botellas este, comida todo. para llevar todo lo que utilizamos en la pandemia todo lo que utilizamos durante la pandemia eso es, eso es lo que estamos mandando, eso es lo que estamos creando y nos sirvió para la pandemia pero pues Dios santo, sí. vamos a estar... Ya vamos a... Eh, ¿y ¿Qué con Carajo. Comparado con, con otros, con otros este, continentes, pues Europa es el que más recicla. Tienen así como que un... Eh, Alemania, como que un este, índice de, de reciclaje de 43%. O sea, así todo súper arriba, todos los países este, europeos. Eh, pero eh, pues... Eh, a pesar de que tienen una buena capac capacidad de reciclaje, cap también exportar muchísimo al extranjero. Eh, y, pero a partir de eh, 2021, eh, pues una, una buena noticia dentro de todo esto es que eh, parece ser que de, eh, ya se prohibió el exportar el, el, el plástico al extranjero. Y pues ahora eh, tienen que reducir ellos su, su producción. Propio. Y, y sí he visto que hay bastantes como iniciativas para reducir el plástico de un solo uso. Este, o sea, sí, de que ya están eh, pidiendo que los restaurantes no den cierto tipo de materiales. O incluso los, los cafés para llevar y todo esto. Mm, Entonces, están haciendo sí. Porque como ahora lo van a tener que reciclar todo localmente, ahora sí eh, ven... Uh -huh. No, saben que no pueden con ese volumen. Entonces, tienen que reducir desde el input, desde, desde la fuente. Pero, pero está bueno, muy chido. Hay, hay que remarcar algo, hay que remarcar. Es cierto que ya no lo permiten, pero todavía existen este, personas que ilegalmente se ponen de acuerdo con, ah, con los Americans para decir, tráiganselo, yo lo agarro y yo me encargo de desecharlo. O sea, hay... Okay. ¿Cómo, cómo se sí, llaman los ilegales? Los, los recolectores ilegales son contenedores que les han de poner otro label, ¿no? O sea, como dicen, lo, lo importan como otro material y, este, y pues ahí pasa, o sea, se, se va entre la... No sé, son son estos cuates los, los clandestinos los clandestinos y se entiende el por qué recordemos que a donde llegan son países tercer mundial vías de desarrollo, por ejemplo Malasia, que Malasia tiene la economía que tiene Estados Unidos entonces, muy sencillo decir arma yo te acepto tu, tu basurita, me pasas unos, unos melones de dólares, a lo mejor no es un millón, a lo mejor son cientos de miles, y, y presto, yo me encargo de desaparecerla, pero por, también porque responden a las necesidades que tienen, no es, a lo mejor no, no tanto es porque quieren, pero pues si no, necesito hacer dinero, ¿verdad? Si necesito este, producir para mi familia, y a lo mejor mi gobierno no tiene tanto, y aquí te, estoy viendo una oportunidad, pues como buen oportunista y como respondo a mis necesidades, pues obviamente que Sí, tiene sentido para mí Que al final de cuentas pues crea un una gran desequilibrio ecológico ese es el problema para ellos así como cosas no este como la fast fashion o un sea, muchas de cosas que tiene sentido económicamente pero humanamente y ecológicamente pues no tanto no mm -hmm. eh, la siguiente ahí nuestra salud gusta... sí aparte así ah, claro es una super componente sí claro es <risa> <supercomponente> <risa> que... salud, ajá, ajá, sí, <risa> claro. sí. <risa> Eh, bueno aquí está la lista este, de los principales exportadores este Ajá. vamos a apuntar de esto. estados unidos japón alemania y reino unido son los que más exportan su plástico ahí está en, en miles de, de toneladas Este y luego eh, los que más importan, donde más llega, como mencionábamos, eh, Malasia, Tailandia y Vietnam, Vietnam y Hong Kong. Pues allá es donde donde llega todo, va este, te van a dar las cosas. ¿Y, y, y, y no crean, eh, también mucho plástico también se envía eh, de Estados Unidos a Canadá o de Estados Unidos a México también. A okay, pero si, si te das cuenta, si te das cuenta en esto, analizándolo un poquito más detallado, los, los países primermundistas enviando sí. sus desechos, o sea, ah, mira, ahí te va, eh, así la veo yo. Es pues como los... todo, tanto para los recursos, es, o sea, miren, es algo terrible. Eh, para extraer los recursos, el, el norte global se aprovecha del sur global, lo claro. utilizan y luego ya nada no más lo desperdician y te lo mando otra vez. O sea, está. Está fatal, ¿no? Está cabrón. Ah, cabrón. Y sí. bueno. ¿Ya se volvió <risa> a decir peor? De Hola, más, lo utilizo. Y otra vez, este ten. O sea, entonces, eh, ¿tiene doble impacto al extraer y, y, al, y al mandar la basura? Esto, esto es algo, algo inaudito. necesitamos Se necesita hacer algo más, se necesita... Ni, ni sabemos cómo. Al momento se está... Lo, lo, una solución que hiper, Yo sé que no estamos hablando de soluciones, pero están creando como que... O sea, bacterias que se comen los plásticos, pero ¿por, por qué...? Dale, Elena, estoy trabado Bueno eh, Nada más aquí una, un pequeño Paréntesis este, Fuera de, del reciclaje Que pues Una vez que no se logra reciclar este, Pues mucho del plástico eh, Llega a los océanos Por eso escuchamos que hay Unos parches gigantes este, de, de, de plástico uh. Del tamaño que de Texas O que de Francia o sea, hay varios parches este, en el Pacífico. Eh, o sea, pero, cuatro veces Francia. Ajá, o sea, se, se, se, se junta la basura, flota y pues se hace una isla. ¿no? Entonces, pero ¿cómo, cómo llega los océanos? Bueno, eh, pues una de las razones es que es ligero, vuela y es arrastrado a otros terrenos, eventualmente a ríos, también por las lluvias, este, se va por el drenaje, llegan a los ríos. En el hogar, cuando lavamos la ropa, eh, eh, se desprenden fibras este, microplásticos, fibras sintéticas, o también cuando arrojamos productos sanitarios o cosméticos al drenaje, que tengan algún tipo de, de plástico, eh, maquillaje o que algunos cosméticos que lleven plástico. Eh, y, y pues resulta que eh, a través de los ríos, 10 eh, ríos principalmente, que son los que se ven aquí, principalmente en Asia, Asia y África, 10 eh, ríos arrastran 90% del plástico que termina en el océano. Es decir, en todo el mundo pasa esto, pero 10 ríos eh, arrastran 90% del plástico que termina en el océano, pues donde hay más contaminación, ¿no? y se da la casualidad que es allá donde eh, tanto hay mucha población, pero también reciben mucho de... Okay. Eh, bueno, dice aquí, 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano cada año. Y fuera de este plástico de un solo uso, no quiero olvidar o dejar de lado eh, el tema de las redes de pesca abandonadas, que también son ah. de plástico, y representan 10% Uy. de los residuos este, que... que, que, que um, 10% del plástico que hay en el océano son redes de pesca abandonadas, que, pues, son, no sé, o sea, ya se rompió, no funcionó, y la dejan ahí tirada. Me y vale madre. Esta, pues este este plástico en el océano, además de, de contaminar plásticos o lo que sea, también se, um, se enredan muchísimos animales. Porque, pues, este era su, es su uso principal, ¿no? O sea, para eso ¿Y fueron diseñadas. Esas redes son la primera causa, ¿no? De, de, de, de muertes de biodiversidad en el océano. No es tanto. Que, ah, el, popo, el Por ejemplo, esta campaña que se dio mucho de recicla y ya no se usen los popotes. Por no la tortuga, ¿no? Las tortugas. Uh -huh. Cuando en realidad no mat, no las matan los popotes, las matan en las redes que las. Bueno, bueno, el video que pues que, que fue viral del, de la tortuga con el popote y que se lo sacan. No sé si vieron ese video. Sí, claro. Este, oh, no bueno, o sé sea, cómo puede respirar. Sientes una? Bueno, su dolor, cabrón. Pues, pues sientes, además que sientes el dolor, no sé si que se quede ahí el, el objeto foráneo, ¿verdad? Del popote, en este caso, o no de los más metálicos. Pero un popote metálico, se piensa, ¿verdad? Porque se ve que cuando sacan, pues le lastima demasiado. Entonces, yo pensaba que era un popote metálico. No, no, Uno, no, no precisamente. No, puede ser sí. un popote de plástico, pero que dentro se rellenó de tierra, de algo, ¿sabes? De algún. O sea, adentro simplemente estaba, tenía otros materiales que se quedaron ahí. Pero cuando traté de respirar, tal vez... Bueno, y, y a lo que voy es que, a pesar de que se lo, se, se, ya empiezo a entender, por así cómo el sistema complejo juega un papel dentro de nosotros y en nuestra propia vida y que cosa que hacemos tiene un impacto. Tal vez no conocemos el impacto, pero pues a través de eso estamos conociendo la, la ciencia, el rigor, el, el, el, el conocimiento y la información. Estamos conociendo de que y viene en algo más grande, entonces está bien que hagamos conciencia entre nosotros, pero a la misma vez puede quedar. Dalilia. Sí, es este, decir, dale a la siguiente, ya para irnos más o menos como a soluciones, voy a empezar con una parte como que más genérica, como más este de acción colectiva, a las empresas sí. y todo esto, y luego ya como una parte eh, más dedicada a lo que podemos hacer individualmente. Eh, primero, okay. en general, o sea, en, en colectivo, individual, este es general, reducir y, y reutilizar, ¿no? porque las empresas siempre te van a decir, este, sí, cómpralo y recicla y te van a motivar a reciclarlo, pero nunca a reducir ni a reutilizar porque se les acaba el negocio. Eh, <risa> pues las empresas tienen eh, el deber de reducir el tamaño y también de elegir cuidadosamente el material de sus empaques, tanto ya sea claro. que sea eh, compostable, o que sea este, de uno de preferencia de algún, eh, de algún plástico más fácil de reciclar, es decir, todos aquellos fabricantes eh, que porque les sale más barato hacerlo con el 3 o con el 6, o sea, este tipo de, uh -huh. de decisiones creo que eh, pues el hecho que las empresas toman decisiones puramente con la visión económica pues es parte de lo que nos, nos tiene aquí, ¿no? Entonces tienen que pensar también en la parte sustentable, que sean or, o más reutilizables, más durables o compostables o de mínimo, como mínimo lo que pueden hacer como gesto este, pues que sea de algún PET más, más reciclable fácilmente. En, en general, reducir, eliminar plásticos no lo uso, sé que esto suena como que, eh, bueno, ¿cómo? ¿cómo? Bueno, les decía, en, en Europa sí sé lo que se está haciendo, eh, en, algunas, eh, en algunos países se, se, ha, se, ha, se prohíbe parcialmente. Hay cosas que, que tal vez no, no es bueno prohibirlos de la noche a la mañana, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, está el problema pues, de las bolsas, finalmente a la gente se le olvida. O, o sea, terminan afectando como que al consumidor sin arreglar realmente un problema porque si los empaques no cambian pues también es un gran problema, ¿no? Entonces, eh, reducir o eliminar plásticos de un solo uso eh, eh, la, la idea es eliminarlos pero tal vez no con medidas tan drásticas sin tener un, una buena alternativa una alternativa que pueda eh, reemplazar tienen que ser cambios progresivos Sí se puede o sea hay cosas como por ejemplo en, como, como por ejemplo que también que tan indiscutible son los este, cubiertos plásticos para una fiesta no o sea todo ese tipo de cosas son pues muy eh, pues quizás no son, no son no son cosas este de primera necesidad que tú digas cómo lo voy a hacer sin esto antes eh, si, si, como decían antes no había todo esto, y como quiera, eh, pues hacíamos nuestra vida, ¿no? Eh, de, y ahí, lo, ahí, te puedo, claro. ahí te podría comentar dos, dos uh, este, objeciones, pero si quieres continuar, luego te digo las objeciones. Ok. En otra, pues, eh, las localidades, países, eh, eh, tienen que invertir en maquinaria local de reciclaje y que cada país se haga responsable de su plástico, es decir... Dejarte de exportarlo para que eh, eh, vean el problemón que es el, este volumen y, y pues eh, o reduzcan las source um, desde la fuente o, o inviertan en maquinaria para reciclar localmente. Eh, tal vez este, pues no lo hacen porque no es, no es tan rentable, pero pues entonces eh, prohibir ese tipo de plástico, limitarlo. Uh -huh, dime, Ok, mira, en, cuando preguntaste por qué necesitamos estos plásticos de un solo uso, por ejemplo los utensilios, o los vasos, o los, o los platos, mira, las dos, que ahí te va que yo siento que es, van a ser la, la contra, una de ellas es los niños, y es lo mejor, si vas a tener una fiesta con niños, para tu niño, como a mí me lo hacían todo de plástico, para que el niño no vaya a romper las cosas, para que no se puedan por puro método de seguridad, nada más para salvaguardar la seguridad de otros niños en la fiesta bueno eso es a lo que, a lo que yo estuve expuesto yo te estoy hablando de mis exposición. yo no te estoy diciendo que es una yo no te dije es algo bueno yo te estoy diciendo mira, lo que te, lo hay que países, van a comentar mira eh, yo sé que en francia ya no, no está o sea, no se usa ese tipo de cosas o en ciertos países no se usa y los niños felices y colitos y viviendo este como es sanitos y colitos este eh, la verdad es que te, te acostumbras este eh, muchas veces son los adultos, son fiestas de godines de o de adultos que pues todos llevan, <risa> ajá, pudieron haber llevado su, sus, eh, su, sus tenedores y todo esto, pero pues no, no, o sea, bueno, igual y en esta, en esta parte no me quiero enfocar en, en lo individual, es, es más, eh, o sea que la sé, tanto como, como gobiernos, como localidades, claro. como empresas, eh, pues hagan este esfuerzo. Y no porque, no por hacernos un favor, o sea, es en general, o sea, es para todos, o sea, eventualmente si vamos por este camino, se les va a acabar también el negocio, o sea, estamos fregando todo. Y, claro. no, y, y es correcto. Es, me, me gustó esa, esa um, en el que se puede hacer en cuanto al, a la empresa, el invertir en la tecnología creo que es uno de los puntos más importantes, porque como vimos, no se puede reciclar de la misma manera todos los plásticos. Entonces, algunos algunos es mucho más difícil porque no existe la tecnología para hacerlos. Entonces, claro que se debe de invertir en esa tecnología, pero no va a salir de ellos. Tenemos que hacer la presión para que se inviertan. Es que, es que allí tocaste un tema súper importante. Es échale. que el, los residuos, el waste, esta basura... Eh, quien se encarga de desecharlo no son las empresas, es, eh, es el municipio. Siempre es rellenos uh -huh. sanitarios municipales. Entonces, eh, ellos son los que se encargan de qué hacer, son los que tienen, nos cuesta con nuestros impuestos al, al contribuyente, le cuesta, ellos nada más producen y ya, o sea, no tienen responsabilidad de, de qué es lo que se hace después con ese producto. Eso es un tema muy importante. <risa> bueno, y, y el otro, el otro argumento que van a echar es la higiene, por ejemplo, la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó durante la pandemia? ¿Qué fue lo que comenzó a decir? Todo lo de single-use plastic, ¿verdad? todo lo que nos daban para, para llevar, que incentiva a la economía, que ayuda a los, a los restaurantes eh, para que no quiebren, para que tengan su ocio. Eh, todo esto era un vamos a, a, a continuar pues sí, business as usual ¿no? haciendo lo que hacíamos y pero utilizamos estos de single use eh, para poder enviarte tu botana tal vez si nos hubieran dicho hey tú la traes lo puedes pedir pero te la traes y la volvemos a usar y te la llevas pero no porque es de que, o, a lo que yo entendí es que en pandemia ni siquiera puedo tocar tu bote tu bote de agua que traes no tienes que comprarte una botella por higiene. Oh. Bueno, pues qué bueno que ya estamos saliendo de la pandemia. Sí, ¿no? estamos saliendo de eso y, y en realidad pues hay cosas que eran milimétricamente muy poco eh, justificables, o sea, eh, digo, si es tu botella personal, eh, mientras te estés lavando las manos constantemente y no la compartas, o sea, que tú lleves tu termo, yo no le veo problema a eso, ¿no? O sea, realmente, finalmente ya la mayoría de las personas se contaminaron, o sea, hay muchas cosas que, que no puedes... Entiendo la parte de, de la higiene, pero pues finalmente nada más es durante una temporada. O sea, durante... Y el problema es que igual estábamos haciendo esto antes y después, ¿no? O sea, tal vez lo intensificó, pero... Sí, eso cabría sea. más en lo individual. ¿Quieres... Eh, ¿Traes también recomendaciones sí. de individuales? Ajá, sí, vamos a la, que es la... Ya en la última. Eh, aquí, eh, ahora sí... Eh, cosas individuales que si ustedes quieren aplicar en su día a día eh, ya dijimos mil veces que no estamos culpando al individuo eh, nada más que este problema ya es tan grande que pues lo que podamos contribuir pues es eso de menos en el relleno sanitario en los océanos no es decir este nosotros tomar ciertas medidas este, que que ustedes pueden verlo como puedan verlo de preferencia si ven una ley ahora sí y tal vez con este contexto que ya les dimos de que cuando vean que hay una ley para que para que se prohíba exportar el plástico al extranjero tal vez ya van a entender de qué se trata todo esto espero que pues más bien podamos apoyar por ese lado en, en apoyarnos o interesar ciertas leyes eh, bueno una de las cosas eh, para reducir empaques es algo que ya hay en muy pocas tiendas antes había mucho entiendo que esto no se podría hacer en tiempos de COVID pero sería <ríe> comprar en granel eh, que es en granel pues es eh, que esté gran una gran cantidad de no sé de, de arroz de nueces de coles de cualquier fruto seco o cosas que no, no son líquidas y que nos echan a perder y tú puedes llevar tu contenedor Agarras la cantidad que quieres, te cobran nomás por la cantidad, por, o sea, por el kilo que, que compras. Y uh -huh. en este caso, pues, se eh, evita eh, eh, una envoltura de plástico. A veces, incluso, aunque tú utilices una bolsa pequeña, tal vez es menos plástico que el plástico que la empresa le va a poner, ¿no? Con, unos, claro. una, un, con un cierre ciclo y con toda esta... Propaganda, <risa> este que con todo este greenwashing, o sea, sabes, con, eh, con un, un, un paquete más atractivo. Es bastante asequible ese primer punto, la verdad. El de comprar en granel. Pues, sí, no es nada del otro mundo, hasta nos conviene más. Sí, nomás es, es, es, es más barato. No más tenemos que aprender cómo hacerlo. De hecho, lo que mencionas, hay una tienda en Seattle, uh, Seattle, Washington, acá en Estados Unidos, ya hace eso. Se llama Unboxed o en español sería sin cajas de mercado. o sea, por ejemplo, en uno de los ejemplos que muestran ahí, además de comprar en granel, que uno se lleva sus este, bolsas de lo que quiere consumir y se lo pesa, um, se lo cobran a través del peso, también por ejemplo la leche, es la leche, es tu contenedor, si no es un contenedor de vidrio, este, aquí te, te lo vendemos, te lo tienes que reusar, o sea, bueno, pues incentivan el reuso. Este, vas a una máquina así como la del café, que vas a, a, al, al Oxxo y ahí tienen el Oxxo. Café chulo, nomás empiezas a, a echarle el, la leche que necesitas, un litro, un litro y medio y ya te lo cierras, te lo llevas y vámonos. Entonces, por ejemplo, eso son, son cosas que se pueden hacer. Y en, en esa tienda todavía tienen uh, paquetes con caja, pero lo que intentan hacer es reducir todas las cajas y al final de cuentas llevarte el producto. ¿Cuántas veces no hemos visto que nos llega un producto en una caja, que viene en otra caja, que viene en un, en un, en un plástico, que viene envuelto en otro plástico, que viene envuelto en otra malla? Bueno, ahí, ahí, ahí va el siguiente punto, precisamente. Ahí va el siguiente, aprovecho, siguiente punto. No les va a gustar, no les va a gustar. O no, evitar ya no me comprar me en línea. Evitar comprar en línea. ¿Por qué? porque así como dices precisamente que es un producto que ya viene con un empaque aparte le van a poner un empaque ya sea una caja de cartón y con, con plástico al interior para que no se mueva o ya sea que el empaque mismo es de puro plástico así como este pequeñito que hay y pues muy, muy, este, muy seguido este empaque es mucho más grande que lo que, que, lo que pediste ¿no? yo sé disculpen, no Difícil. aquí no les damos buenas noticias. No, uh, este... pues no, ya no, no, no, creo que vayamos agarrados y regañándonos No, yo ya no quiero estar aquí. No, no, no, a no, creas, a ver, no. Son cambios voluntarios para quien quiera, eh, eh, por lo menos y no mira salida. Ya los estresamos, y no ven salida por la acción colectiva, porque nadie se mueve, pues pueden hacer esto, ¿no? O sea, mínimo, simplemente les... Entonces, no lo estamos culpando de que ya tienes que dejarlo, porque o sea, es un proceso interno de cada persona que tiene que decidirlo y, y muy consciente, o sea, no... no, no, Nadie tiene que imponerle algo a, a otras personas, ¿no? Bueno, la otra cosa claro. es la de las bolsas reusables, eh, que, que sí son buenas, pero se vuelve contraproducente, cuando las prohíben de la noche a la mañana y las personas no tienen la costumbre de usar esto. Y luego resulta sí. que se les olvida y luego, jajaja, ja, ja, se me olvidó, <ríe> y ya me compré otra. O sea, Ups, eh, pasa. Entonces, eh, esto sucede porque no se les enseña a las personas progresivamente o no sean otras alternativas eh, de, de, de usarla. Y yo lo que les digo es, eh, ok. Realmente, tómalo más en serio, no lo olvides, una bolsa para de algodón, por ejemplo, para que sea, este, en términos de, de recursos, todo esto, más eficiente que una bolsa de plástico, se este, este, necesita usarla 100, 131 veces. Eh, hay otras que están hechas de un plástico, más sea, pero es una, es una tela, pero al final le echan cierto plástico, esta solamente 40 veces que usarla para que sea más eficiente que una bolsa, eh, pues así, de las que usas una sola vez, ¿no? Eh, y okay. si, la, si la tienda te da la oportunidad de agarrar una de plástico sencilla, agárrala, no compres otra y trata de llevarlo la próxima vez. Ok, eh, bueno. La otra, llevar tu termo a todos lados, eh, incluso para tu café, Uh -huh. eh, para el agua, llevar tu termo a todas partes y eso te evita comprar botellas de plástico ah, yo uh -huh. quiero agregar algo, yo quiero agregar algo que hay veces en muchos cafés que no te permiten, que el inventario lo hacen a través de los vasos que venden no del uh -huh. producto que se vende Que eso es algo muy malo pero necesitamos buscar otra, otra manera porque a pesar de que vayas al café y les digas eh, me, me lo rellenas aquí, te dicen que no pueden, que la póliza del, de la empresa no lo permite Sí, Entonces, pues ahí también... de nuevo es una, es una acción para, para la empresa, ¿no? Que desde, uh -huh. su, desde su organización toman en cuenta uh -huh. ese tipo de cosas. Es decir, eh, ellos lo crearon de esa manera, lo hicieron fijo por practicidad, pero si en su organización lo, lo toman en cuenta en el proceso antes de hacer las cosas así, que así es, pues eh, es parte de, ¿no? Y es parte de que todas estas pláticas eh, quiero... quiero no, no solamente es así para que apliquen cosas coti eh, cotidianas, sino que si ustedes trabajan en una empresa también, pues cuando estén en esas juntas, cuando se toman ese tipo de decisiones, tal vez puedan meter esa semillita, aunque no les hagan caso, puedan decir, ah, ¿y qué tal si les damos la oportunidad de que lo rellenen? Pueden incluso ustedes eh, venderle que ¿no? la sostenibilidad y que vamos a traer clientes. Algo, díganles, pero compensa a los compañeros de que tomen ese tipo de medidas. Y <risa> ah, justo ahí, qué bueno que dijiste eso. Considero, eso es muy importante. O sea, sí, está bien esas acciones individuales. hay Yo sí soy de la idea de que teníamos que hacerlas. No todas, el 100% hay demasiadas, ¿no? Pero sí creo que tenemos una responsabilidad de de ver cuáles son las partes que tenemos que mejorar, pero la finalidad de eso es para cuando tengas esa oportunidad de alzar tu mano, de votar decisiones. por algo, de tomar decisiones, de, de influir que alguien puesto de poder tome una decisión, ya tengas tú la idea, las ideas. ¿El por qué? Y, y del por qué. Y del por qué, y del por qué esto es algo importante. Entonces, creo que lo que quiero decir es que es importante que nos empapemos de esta información para que cuando llegue el momento en el que podamos dar la mano y nuestro voto cuente, en cualquier situación, no, no me refiero a voto literal, así como hay un partido político, que también sí. podría ser, pero cuando tengamos la decisión o sepamos que la decisión está en alguien, podamos influir de alguna manera. Me, me hablas un segue muy bonito para echar nuestras conclusiones, creo que es... Creo que es este el, el momento y bueno, pues miren, yo, yo les quiero comentar que en California lo que se está haciendo es que están abriendo taxes, están abriendo taxes que le van a cobrar a los productores. Pero al final de cuentas, ¿en qué se traducen esos taxes, esos impuestos? Al consumidor. Al consumidor no lo van a cobrar realmente ¿Eh? no se le queda en, en ellos, o sea, sí se le pueden taxear a ellos al final de cuentas, pero pues el consumidor es el que paga por el, el consumidor es el que le, le van a subir el precio, y no siento que, que se pueda, que vaya a haber un cambio, nada más es como otro, otro band-aid, otro parchecito, y a lo mejor nos toca a nosotros pensar, pensar cuáles son las alternativas, este, no sé ni siquiera cómo poder todos acercarnos a uno de todos o la mayoría acercarnos a un hey, vamos a observar que, cuáles son las problemáticas, vamos a observar, vamos a interesarnos en, en qué problemas tienen la salud y si yo tengo un hijo y, el, y mi hijo va a tener hijos, qué problemas va a tener, ¿verdad? Entonces a lo mejor tener unas preguntas presentes de, a la hora de comprar es lo mejor. A, a, al día de hoy o al día de mañana es lo mejor y si lo es pues ni modo eso es pero ya empezar a incentivar esas preguntas y al final de cuentas si nosotros como pero no podemos hacer nada nos podemos juntar para pedir esos cambios y si sí se pueden nada más cuestión de que los aceptamos pero no hemos llegado a eso pero podemos juntar podemos llegar a juntarlos de eso entonces por eso también podemos comprar más aluminio en vez de botella a pesar de que el aluminio es muy costoso también para recrearlo mm -hmm reduce al menos los nuevos materiales que van hacia el, el landfill o este lugar de recolección más amistoso que le llamó Emiliana, que no me acuerdo cómo se llama. Rellenos sanitarios. El relleno sanitario. Eh. Eso, el relleno sanitario. Y por último, pólizas. Pólizas que ya se están creando pero y a los gobernantes, pero pues para eso tenemos que ponernos de acuerdo. No, no, yo, yo insisto ahí con lo, con lo del aluminio, ¿no? O sea, que, que no, es así como que automáticamente eh, estoy tomándome una lata de, de, de cerveza o de Coca-Cola y ya soy más este ecológico, ¿no? O sea, de nuevo, este, si ¿sí se, sí se va a reciclar o en qué basura lo pusiste, eh, tu ciudad lo recicla. este, Bueno, hay algunos que... Eh, que sí aplastan los botes y que ya van, qué bueno, o sea, sí, ese tipo de cosas, sí, ¿verdad? Pero, este, sí, hay muy, me imagino que lamentablemente hay muchísimo aluminio que, que no, que pues no se recicla, no ¿Está? entonces, no sé, por, simplemente porque no se pone en la, en la basura, bueno, no llega a su, no, no llega a su camino, a su destino final. Este, sí, eh, pero igual yo creo que eh, se ve muy grande el problema. Eh, lo es, es, es complejo, este pero pues eh, el, el objetivo de, de hablar de todo esto, como mencionamos es que el hecho que más personas tengan conocimiento, eh, que recono, reconozcamos este, este problema y a la hora de que haya esas y esas si somos, algún día nos toca ser parte de las personas que toman decisiones, pues eh, tomamos, tomemos eso en cuenta. Eh, reconocer que ya no es un problema, incluso si se va eh, a otro país, o sea, es un, es un problema de, de todos, o sea, unos cuantos principales lo incentivan, pero nos afecta a todos, entonces creo sí. que eh, no es algo que, o ah, sea, pues X, a mí, no me, a mí no me concierne esto, o sea, claro. a to, creo que a todos nos debe preocupar, porque regresa a nosotros de una manera u otra, y pues tenemos que... Eh, Convertirlo en exigencia cuando se pueda. Sí, completamente. Pues, ya también para ir terminando, creo que estamos en tiempo. Eh, ¿Reciclar sirve o no sirve? Yo creo que. Buena pregunta. Yo entiendo a los que dicen que sí sirve. También entiendo a quienes dicen que no sirve. Conocen los procesos de todo esto. Yo creo que sí sirve. Yo pienso que al reciclar y empaparnos de esta información y de estas ideas y de este conocimiento, inevitablemente hacemos que se vuelva algo importante para nuestra vida. Y así cuando tenemos la oportunidad de enseñar a alguien más, de aprender o como decía hace rato, de, de tomar una decisión importante nosotros o influir a quien tiene el poder de tomar una decisión importante ya en pro de esto, la va a tomar entonces creo que una de las importancias más grandes del reciclaje es esa es cambiar con la idea de que es importante reciclar las condiciones materiales que se necesitan para, un, para empujar a los que tienen la responsabilidad más grande como las empresas a caras alternativas invertir en la tecnología del reciclaje específico como el hacerse cargo de sus materiales, como el invertir en transporte, no, no lo sé. Para darle la responsabilidad a quien... Darle la más grande responsabilidad a quien más afecta, tal vez. La cuestión es que creo que la, la cultura del reciclaje tiene muchas más cosas positivas que negativas para nosotros. Y la otra alternativa es simplemente decir no reciclar no hacerlo y no beneficia ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Entonces, prefiero actuar. Sí. Pues, como actuar? Yo, yo, yo pienso que, que eso es un muy buen inicio y a la misma vez si sí tenemos ciertos este, a, avances tecnológicos, como es el gusano que les estaba mencionando, que es un gusano que ya se puede comer estos estos uh, plásticos. Eh, no más es cuestión de que lo, lo encuentren sabroso. Bueno, no, no, no son gusanos, es, un, es una bacteria, se me hace que era una bacteria, pero al momento para los microplásticos, de hecho. Pero al momento okay. no es lo suficientemente rápido porque no lo encuentran atractivo y entonces están buscando maneras de incentivar que este, este organismo es propio se lo coma más rápido. O sea, lo deseche y lo, lo que sea desechable no sea tóxico. O al menos ya pasó por un proceso natural que no sé hacia dónde lleve, pero al menos reduce el, el problema de los microplásticos. Eh, pero no quiero que... Dependamos de la tecnología para resolver nuestros problemas, porque también siento que es un arraigo ah, humano, un arraigo de nosotros, es algo que aprendimos y podemos desaprender y podemos aprender nuevas nuevas cosas y dejar de estar supeditados que la tecnología venga y nos resuelva nuestros problemas contingentes. De acuerdo. También. Mejor este, pues, o sea, deja, tenemos que dejar esta, esta idea o esta adicción a, a la cantidad lo práctico, lo desechable, a lo más y más y más. No se necesita sí. tanto. Sabemos perfectamente que no, no somos más felices que hace 50 años, 100 años, tenemos mejor expectativa de vida y muchas cosas, pero pues el, este, esta practicidad no lo es todo. O sea, simplemente tal vez somos más productivos para la empresa, no sé, que nos ahorran, la verdad. Al final no se tiene que reciclar plástico que no se... ¿no? Exacto. Entonces, el plástico que no se es, crea no necesita reciclarse primero. Es correcto, sí. es correcto. Y adoptar otra mentalidad, por ejemplo, en vez de acumulación, en vez de tener, en vez de yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo lo otro, porque el, el tener nos ha identificado como nos, nos, nos sí. ha elevado un tanto más, nos, hoy oh, tengo estos símbolos, o tengo esta cadena, o tengo este reloj, ¿verdad? Y ya me siento bien, o ya soy aceptado, o entro a, a la tribu tenemos, uh -huh. yo pienso y yo pienso que podemos trascender de un ser y tener a nada más, ¿verdad? Es decir, yo tengo amigos, yo soy amigo de estas personas. O yo estoy con mis amigos. Umular, Entonces, como lenguaje. dicen, acumular experiencias, no objetos. <risa> por favor. O por experiencias favor, sin tantos objetos. <risa> por favor, por favor. Y a, a, a quienes nos escuchan, nos invitamos también a poner sus reflexiones aquí abajo y a decirnos qué es lo que piensan y están de acuerdo con las recomendaciones que les dimos o no tienen algunas nuevas o si nos mandan muy lejos también por favor Entonces... con todo el rigor del mundo pero, pero háganlo bien y háganlo si van a insultar al veros echen la idea insulten todo lo que quieran pero hagan más robusta la idea echen soluciones y vamos a darle todo juntos y qué más queda como y para reiterar y repetir Síganos en las redes, compartan por favor este video que le llegue a, a más gente si lo encontraron útil. Es chido y si no, también. ¿Yle algo que Gracias. Gracias, amigos. Hasta pronto.